Esperando los ojos, observando los músculos implicados en la acción de mantener ese brazo arriba. Y ese gesto, ese movimiento de traslación hacia el lado derecho, lo ha realizado gracias a un pensamiento que ha hecho que los músculos se desplacen. Impulsos eléctricos del cerebro han ido a parar los músculos del brazo. Y me gustaría que te dieras un par de minutos para saber o explorar qué músculos están implicados en la acción de mantener el brazo suspendido en el aire. tiempodemisterio.com En busca de la verdad Buenas tardes, eh, tenemos el placer de tener aquí hoy con nosotros a Horacio Ruiz Horacio Ruiz es el director del gabinete Blue Day es el presidente de la asociación de hipnosis clásica y ericksoniana y además es escritor, investigador ...hace ponencias, da cursos, hace terapia... ...bueno, que hace... no sé dónde sacas el tiempo Horacio... ...para hacer tantas cosas... ...porque la verdad es que es increíble... ...buenas noches, buenas tardes... ...buenas noches, buenas tardes... ...muchas gracias Raúl por la oportunidad... Y ...nuevamente que me deis aquí todos los amigos de Telde... ...amigos y amigas que habéis venido para reencontrarnos... ...y el tiempo el día, ¿cuántas horas tiene? 24... Eh, seis o siete para dormir y el resto para trabajar, investigar e intentar vivir la vida, que es lo más importante. Y no me dirás que seguramente tú como hipnoterapeuta también harás procesos de autohipnosis para poder aguantar tantas horas haciendo tantas cosas. Bueno, eh, por ejemplo, cuando viajo, lógicamente por los cambios, al dormir en sitios y en zonas diferentes, siempre hay un pequeño trastorno del sueño. Pues, eh, como es lógico, yo apelo a mis propios ejercicios de autohipnosis para tener un sueño profundo, descansar. Eh, ya lo hemos comentado otras veces, si, si un profesional de la hipnosis, un profesional de la psicología, un profesional de la psicoterapia, en este caso de la hipnosis, no aplica la hipnosis eh, sobre sí mismo, ...qué clase de profesional es, cómo va a aplicarlo... ...y cómo va a comprender y cómo va a ayudar a los demás... ...si no es capaz de vivenciarlo y de utilizarlo... ...hay que experimentarlo, primero lo experimentas tú... ...y si te funciona a ti, intentas que ese bienestar... ...y esos beneficios se lo transmitas a un cliente, a un paciente... ...como quieras llamarle, esto es una... Eh, ...algo que yo siempre he mencionado y que me gusta repetir muchas veces... ¿no? ...y es que nadie puede enseñar a nadie transitar por un camino... ...o llegar a un lugar si no es un camino que has transitado tú primero. Primero tienes que experimentarlo tú... ...y después intentas enseñar a otro, le muestras el mapa... ...para que a través de su propio caminar, de sus propios pies... ...pueda llegar, pero primero tú y después los demás. Sabemos que llevas cerca de 40 años en el mundo de la hipnosis... ...por tanto sabrás decirnos, no sé si lo has averiguado ya... ...qué es la hipnosis. Eh, buena, buena pregunta... Eh, realmente eh, no sé lo que es la hipnosis, y sí sé lo que es la hipnosis. Tengo 20.000 teorías como la mayoría, y miente descaradamente, como un bellaco, como se dice coloquialmente, aquel que diga o que defina qué es la hipnosis. Hay muchos conceptos, muchas ideas, pero una de las explicaciones que corresponde a una realidad objetiva que tú puedes experimentar es que, cuando a través de una serie de maniobras, de estímulos esencialmente verbales, tú logras, tú como hipnotizador logras inhibir el córtex cerebral, la parte del cerebro, del pensamiento, de la voluntad, lo que dicen que nos convierte en seres humanos, nos diferencia de los animales, cuando se inhibe, se bloquea, parece ser que queda como muy abierto, muy receptivo, la, la zona del cerebro llamada subcortes, que está relacionada con el inconsciente, que son las áreas más primitivas, lo que llamamos también el cerebro profundo, tálamo, hipotálamo, región reticular, el sistema límbico, esa parte que corresponde más a las emociones que a la razón. Parece ser que la fraseología, esto son investigaciones científicas, ¿eh? por eso digo que parece ser que se comprueba, yo creo que es una de las teorías más acertadas, Investigaciones han demostrado que a través del verbo de la palabra, eso lo decía el doctor William croger logramos inhibir el cortes, entramos por su gestión en el subcortes y a través del subcortes, precisamente pues porque es el cerebro emocional, el cerebro no racional, el cerebro de hecho, eh, el que se dice también que es el soporte anatomo fisiológico del inconsciente, eh, la parte del cerebro que más activa está cuando dormimos y soñamos, parece que la hipnosis... ...el verbo, la semántica, el uso del lenguaje... ...pues actúa directamente sobre esa zona del cerebro... ...del inconsciente y a partir de ahí se producen... ...todos los efectos de sugestión, gestión, etcétera. Esa es una de las teorías... ...la parte teórica, la explicación teórica... ...que parece corresponder con una realidad física... Eh, en, ...por ejemplo en la Universidad de la, en Virginia, en Estados Unidos... Eh, ...la doctora Helen Cranford, su equipo y otros muchos investigadores... ...pues en los últimos 30 años eh, llevan investigando con resonancia magnética funcional... ...con escáneres, en fin, con aparatos muy sofisticados, las neurociencias... ...pues están investigando qué pasa, qué correlación, qué correlato fisiológico hay... ...entre la mente, las funciones mentales, la sugestión, la imaginación... ...y las áreas del cerebro que están implicadas... ...que se ven implicadas como resultado de la sugestión verbal... ...por lo que acabo de decir, cortes, subcortes... ...bueno, cuando hablamos a una persona le sugestionamos... ¿Qué es la sugestión, una serie de respuestas involuntarias... ...del inconsciente que tienen que ver con ese cerebro derecho... ...estas son las investigaciones... ...cuando se está hipnotizando una persona... ...a través del lenguaje, a través de, de los cinco sentidos... ...del verbo, de la palabra... ...inhibimos el corte, entramos en el subcortes... Y se provocan las respuestas. Hay una mayor activación del cerebro derecho, científicamente comprobado. Hay una mayor cantidad de ondas alfa y zeta que corresponden con relax, dormir, imaginación. Y así es como se producen los efectos eh, hipnóticos. Sin embargo, nunca jamás la parte consciente se pierde. Nunca se duerme. Los tópicos, los estereotipos, es que la persona duerme, pierde su voluntad y está manejada por hipnotizador de turnos, es falso totalmente, se vende esa imagen. Pues entonces parece ser que estos son los fenómenos, el corte, sede del pensamiento, la parte consciente queda pasiva, se inhibe, relajadita, observa y deja que todas las funciones y todo lo que surja por parte de la persona que está siendo hipnotizada, sus respuestas, estén a cargo de las funciones del cerebro derecho. Eso es lo que científicamente dicen que ocurre. Siempre que, que he estado contigo, que te he visto actuar y que te, que, te oigo, que te escucho hablar, lo haces con mucha pasión. Y a mí me gustaría que me contaras de dónde nace esa pasión por la hipnosis, porque eso supongo que no nace uno con voy a ser hipnotista, ¿no? Pues hace 37 años que me di cuenta de que gran parte de los problemas que yo tenía, los problemas, yo tenía veintitantos años, 27, 28 años los problemas que tenía, pues de pareja con cualquiera, en fin, las discusiones típicas de la vida diaria, en las que uno malgasta muchas veces el tiempo inútilmente los cabreos, los berrinches, todo esto pues me di cuenta, llegó un momento que me di cuenta de que la culpa no la tenía ni mi mujer, ni el... que era yo, y hubo un momento que me pregunté ¿por qué pierdo el control con tanta facilidad? ¿por qué me pongo furioso? a los dos minutos me arrepentía es como si... Eh, volviera a la conciencia, a la cordura dijera, bueno, pero este berrinche, este cabreo, ¿por qué? Entonces empecé a sentirme muy a disgusto con mis propios cabreos y me, dije, y me dije, esto hay que resolverlo y entonces empecé a buscar. La psicología oficial no sirve absolutamente para nada en el terreno de la psicoterapia, en otras áreas la psicología puede ser extraordinaria. Como terapia nadie sale de la universidad con un título de psicólogo sabiendo hacer psicoterapia, no podía. Los psiquiatras, bueno, pues cuando estás muy desequilibrado, muy esquizofrénico, pues te tratan a base de pastillas. Bueno, yo me di cuenta que el problema estaba en mi interior y que había que buscar. Me metí por todas las escuelas, yoga, meditación, budismo zen, parapsicología, escuelas esotéricas. Estuve en México con chamanes, con todo el mundo, empecé a investigar, a investigar, hasta que encontré la hipnosis, la hipnosis como método que era lo que yo estaba persiguiendo con las otras escuelas, entrar en lo más profundo de mí, entrar en el inconsciente y ver qué es lo que había, partiendo de un hecho o de un supuesto teórico que para mí es un hecho, en el inconsciente están los problemas, en el inconsciente está la solución, ahí está todo, lo mejor y lo peor, eh, la luz y la sombra, Dios y el diablo, está ahí, todo. Bueno, eh, me di cuenta aprendí rápidamente que la hipnosis como técnica es el método más rápido y más eficaz para entrar en el inconsciente y ahí es donde yo quería llegar por aquella época yo practicaba meditación zen, la práctica del zazen practicaba yoga, practicaba otras técnicas muy buenas, maravillosas pero muy lentas en obtener los resultados que yo quería entonces me di cuenta de que la hipnosis era el método más rápido y más eficaz empecé a trabajar, a estudiar, a investigar, a hacer cursos, a prepararme cuando llevé un tiempo de práctica empecé tímidamente a practicar sobre otros hasta que di, me di cuenta de que también podía ser mi profesión, seguir ayudándome a mí mismo y ayudar a los demás. Entonces han pasado 37 años, he pasado por otros aprendizajes de PNL, de psicodrama, psicoanálisis freudiano, psicología transpersonal, he estudiado con mucha profundidad todo eso. ...y por lo tanto mi, mi fuente, la que yo bebo, es muy ecléctica, bebe de muchas fuentes... ...pero hay una base y un fundamento, como el núcleo de mi proceso terapéutico es... ...hipnosis, estado de trance y PNL. Sería un poco el resumen. Me gustaría que nos contaras qué diferencia hay entre la hipnosis clínica... ...que puede hacer un profesional como un psicólogo o un psiquiatra... ...y la hipnoterapia o el tipo de hipnosis que tú realizas... Se puede dar también muchas explicaciones y depende a quién le preguntes, te dará una respuesta u otra en función de sus creencias, de sus ideas. Pero la, como me lo preguntas a mí, yo te digo mi experiencia. Por ejemplo, la hipnosis clínica, no hay propiamente una hipnosis clínica, no hay nada. Eh, hay unas técnicas y unos métodos que pueden utilizar un psicólogo clínico. Eh, aquel que tiene su carrera de psicólogo de cuatro años, si ha aprobado los cuatro años, que luego hace tres años más, el famoso PIR, y entonces le dan el título de psicólogo clínico. Bueno, pues un psicólogo clínico puede utilizar la hipnosis como puede utilizar cualquier técnica. Si a esa intervención le quiere llamar hipnosis clínica, se lo puede llamar, pero no es correcto. Pues no hay nada catalogado oficialmente, académicamente, que tenga su protocolo, su, sus estructuras, que pueda ser hipnosis clínica. Será clínica si la aplica a un clínico o si la haces más correctamente para mí es la palabra hipnoterapia. La terapia, la acción terapéutica, sanadora, etcétera, que tú haces con la hipnosis. Entonces, eh, la diferencia que hay es que, eh, hablando estrictamente, el psicólogo clínico, si es cognitivo, conductual, sistémico, va a utilizar la hipnosis... ...en función a los paradigmas y a los parámetros... ...y al método y a la visión que él tiene de lo que es la psicología... ...en función de lo que le han enseñado en la universidad a él... ...la psicología es esto... ...y en función de eso aplica una técnica... ...la acopla a ese método, a esa técnica... ...y obtiene unos resultados... ...pero siempre se ciñe al paradigma, al método... ...a lo que le han dicho que es la psique... ...y a lo que le han dicho que es la causa del problema que él tiene... ...un miedo, una fobia... Por ejemplo, un psicólogo cognitivo-conductual aplicará la estructura, las técnicas, el método que le han dicho en la Escuela de Psicología Cognitiva Conductual, cuál es la causa, cómo funciona el cerebro, etcétera, etcétera. Si ese psicólogo cognitivo-conductual, utilizando la hipnosis, por ejemplo, una persona entra en un trance profundo de hipnosis y de repente, en su experiencia interna, él siente que está recordando una vida anterior, que él toma como una vida anterior, o... Por ejemplo, esa persona se ve reviviendo procesos fetales, eh, intrauterinos. Claro, para la psicología cognitiva conductual, la psicología oficial, eso es falso, eso es mentira. No se puede recordar eso. Las áreas del cerebro y las neuronas relacionadas con la memoria no pueden recordar eso. Para los paradigmas, para los supuestos teóricos de la cognitiva conductual. Por lo tanto, lo desecha. Es mentira, es falsedad, falsos recuerdos, mentira. Bueno, el inoterapeuta que tiene una visión transpersonal, por lo tanto no estoy supeditado ni condicionado a una teoría, sino que investigo lo que sale, lo que aflora, lo tomo como una realidad, psicológicamente hablando, e intento darle una explicación práctica, útil a la persona, para que lo interprete, para que lo eh, utilice y para que le dé un significado a sus problemas. O sea, yo no me cuestiono, ni es falso, ni falso recuerdo, ni nada. Emerge, emerge del inconsciente. ...de la persona que está hipnotizada, por algo será. Recordemos a un sabio, un filósofo de la antigüedad que decía... ...nada puede salir de la mente que no haya entrado primero. Si sale eso, es porque alguna vez ha entrado la experiencia. Si sale eso, es porque el inconsciente tiene esas imágenes... ...tiene esos contenidos que emergen para que le dé una explicación a su problema. Es decir, podemos darle todas las explicaciones que nos dé la gana. Yo tengo una mente abierta, yo me lo creo todo y no me creo en nada, pero todo lo que sale lo doy como válido si le sirve a la persona. Esa es la diferencia entre un psicólogo clínico y un inoterapeuta como yo. Yo utilizo todo lo que sale, se lo doy, que la persona le dé un sentido y que libere su problema. Luego, el resultado que obtiene una persona que se somete a terapia, ya sea por un psicólogo clínico... ...o sea a través de la hipnoterapia que tú practicas... ...¿se llega al mismo resultado o hay diferencias en el resultado final? Pues depende, hay muchas veces... ...gran parte de, de, de los procesos terapéuticos que yo utilizo... ...encajan perfectamente en la teoría cognitiva conductual... ...y la misma PNL, la programación neurolingüística... ...que yo la utilizo mucho hace muchos años pues en gran parte también se basa en, en los mismos procesos de la psicología cognitiva-conductual, ¿no? que tienen como modelo un poco los dos lo que es el cerebro, el ordenador, el funcionamiento comparativamente el cerebro, comparando con el, con el ordenador, etc. Eh, sí, a veces eh, haces una hipnosis y el resultado viene a ser el mismo, no hay diferencia. Eh, el problema está eh, sobre todo en muchos sinoterapeutas o que se llaman sinoterapeutas, que sugestionan, condicionan mucho las experiencias, y son los que dirigen. La experiencia que está teniendo la persona es como si el inoterapeuta, cogiéndole, zarandeándole, le coge de aquí, le coge de allá, se pone a su espalda, coge... lo condiciona, le va sugestionando, le va metiendo, intercalando sus propias frases, sus propios convencimientos, y al final hace que la persona sugestionada e hipnotizada por él llegue a una conclusión de la experiencia, que no es una experiencia genuina, a la que hubiera llegado él si le dejas, sino la que de alguna manera le ha condicionado, le ha ido sugestionando el hipnotizador o sea que a una persona muy sugestionable con este método, con esta mala praxis de, de, de, de, de, del hipnotizador con este zarandeo físico y mental pues hace que la persona empiece a recordar un montón de procesos o de vidas pasadas todas sus fantasías pueden salir a aflorar el hipnotizador las maneja y al final hace que mucha gente pueda creer que ha sido Cleopatra o Marco Antonio pero se ve se ve, hay muchos vídeos por ahí que se ve a, a individuos que son unos malísimos hipnotizadores, eh, cómo manejan físicamente, cómo invaden el espacio, cómo no le dejan que sea la persona la que dé los contenidos que van emergiendo de su inconsciente, sino que le están zarandeando constantemente hasta eh, que dice lo que él quiere. Entonces, claro, como el chiste aquel que dice, sí, yo al final maté al general PRI, me han obligado a de decirlo. Pues claro, esto si va, es una mala praxis y yo estoy totalmente en contra. ...que cada cual haga lo que quiera, pero a mí me da lástima, ¿no?, porque es falsear. Es imposibilitar que la persona saque de verdad dentro de sí su realidad psicológica. Y si es una fantasía que sea de él, creada por él, por algo la habrá creado, como un sueño que uno tiene... No, los sueños pueden ser un mecanismo compensador a frustraciones de muchas cosas que deseamos en la vida y que no las cumplimos. Como decía Freud, el sueño tiene un efecto compensador, la satisfacción de un deseo. Bueno, es tu problema, pero no vas a tener una experiencia porque yo te he condicionado a que tú aceptes que esto es que tú fuiste esto. Eso es totalmente falso. La hipnosis no está regulada, no está controlada, no hay nada, no hay nada. Cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que le da la gana, y hay muchos que se arrogan la potestad en el mundo científico, los clínicos, los psicólogos cognitivos, los clínicos y tal, de decir que ellos son los únicos que practican una verdadera hipnosis, la hipnosis científica, otra aberración, la hipnosis no es científica, la psicología no es científica, la psiquiatría no es científica, y no lo digo yo, lo dicen muchos psiquiatras, y entonces, eh, repito, es mejor hipnotizas, haces y acompañas, orientas, y entonces cuando la persona empieza a dar contenidos, tú le haces preguntas para que la persona clarifique e interprete lo que está viendo o recordando. Yo creo que esa es la labor del buen profesional. Yo tengo unas dudas, porque, bueno, y muchos también de los que estén viendo este vídeo, porque en muchas ocasiones hemos visto en televisión, ...cuando hacen hipnosis de espectáculo... ¿no? ...que utilizan un, desde un péndulo... ...hasta ponerte la mano encima de la cabeza... ...y es bastante agresivo... ...en cambio yo te he visto hipnotizar a ti... ...y lo haces con, como si fuera con la seducción de las palabras... ¿no? Eh, ...que es un método diferente. Hay muchos métodos... ...yo también utilizo métodos agresivos... Eh, eh, ...lo que se llama la hipnosis rápida... ...hay por ahí... ...y he conocido gente alucinados... ...psicóticos la verdad... gente ...que está muy mal de la cabeza... ...y no, no lo digo por, por ti peyorativo... ...sino me da esta pena... ...que están obsesionados con la hipnosis rápida... ...la hipnosis fulminante... ...yo conocí a una persona que está obsesionada... ...con la hipnosis fulminante, ¿no?... ...y hipnotizar rápido a la persona... ...una palabra ¡pam! ...o darle un golpe aquí que la, caiga, la persona caiga redonda... ...digo, ¿para qué sirve eso?... ...para resaltar el ego del hipnotizador, etcétera... ...espectáculo, vale, bien... ...entonces yo me callo y haz lo que te dé la gana... ...pero en el proceso terapéutico... ...no tiene ninguna importancia... El resultado final no tiene ninguna importancia de que notices rápido ni que notices lento, porque el que va a una consulta para que le ayudes a través de la hipnosis a solucionar una fobia, lo que le importa es que se libere de la fobia, no como lo hayas hecho. Entonces, hay técnicas rápidas y técnicas que requieren que sea un proceso más lento. ¿De qué depende? De la idiosincresia de la persona. Por ejemplo, de todos los que estamos aquí ahora, hay gente que en dos o tres minutos o cinco minutos los puede notizar rápido. Y hay gente que necesitará media hora. ¿De qué va a depender ambos resultados de que se dejen hipnotizar? Si la hipnosis, lo he dicho siempre, si la hipnosis fuera un poder que algunos tienen, o a, a, hay gente, esos hipnotizadores, que siempre están haciendo hipnosis rápida y fulminante, tuvieran poder, hipnotizarían siempre al 100% a todo el mundo. Si tienen ese poder para hipnotizar rápidamente, lo utilizarían con todo el mundo. Cuando los observamos, vemos que no. Hay personas a las que hipnotizan rápidamente y hay personas a las que le cuesta más o incluso personas que no se pueden hipnotizar. Por lo tanto, la importancia no es si dedicas un minuto o media hora, sino que entre en el estado de conciencia apropiado para que la terapia cognitiva, conductual, sistémica, psicoanalítica, lo que tú vayas a utilizar, dé un resultado que según estudios de metanálisis han demostrado que la hipnosis provoca eso, que la terapia, la técnica resulte más eficaz y más eficiente. Que Tú vengas a mi consulta y tú digas, Horacio, quiero que me ayudes a eliminar esta baja autoestima, o a superar esto, o a tener más fuerza, más seguridad de cara a un examen, a unos estudios, al deporte, lo que sea. Y yo me tiro una hora contigo, utilizo las maniobras de psicología y de hipnosis, y te llevo al estado de conciencia más apropiado para que tú puedas rendir al máximo. ¿Qué más da? ...que te haya hipnotizado en cinco minutos, que en dos, que en media hora... ...como si no te he hecho una hipnosis formal... Erison hablaba, hablaba con metáforas, con sugestiones, etcétera... ...no hace una hipnosis, un ritual formal... ...nadie diría, un señor ya mayor a última hora como estaba el hombre, ¿no?... ¿Eh? ...en una silla de ruedas allí, hablando con un paciente, alguien que va a hipnotizar, hablándoles, sugiriéndole cosas, diciéndole vete al pasado, al presente, contándole historias, incluso de su vida propia, y al final vemos que después de una hora o dos horas de estar hablándole, la persona cae en un trance profundo. Lo había hipnotizado profundamente, no había utilizado nada. cuando se producía el trance hipnótico? En el momento que Erison lograba atraer la atención, focalizar la atención en sus historias. Si a un niño le cuentas una historia ...de los, los típicos cuentos, érase una vez una historia, caperucita y tal, tal... ...y el niño está exhorto, ya le está sinotizando... ...a partir de ahí es profundizar y provocar cambios... ...entonces es de lo que se trata. Me gustaría preguntarte, porque yo muchas veces cuando hablo con las personas... ...de que voy a ir a una sesión de hipnosis o voy a hablar pues contigo... Muchos te dicen, esto de la hipnosis, ah, pero esto son chorradas, esto es mentira, esto no, eso es un tío con un péndulo ahí eso, seguro que, y lo que sale en la, en la hipnosis de espectáculo seguro que sacan a uno que ya está preparado de antemano y va a hacer el paripé. ¿Por qué tiene esa fama a veces la hipnosis de como si fuera algo más de, de espectáculo, algo más despectivo y la gente no acostumbra a creérselo, ¿no? como algo más científico, aunque no es científico, pero bueno, algo más real, algo que tiene más lógica? Pues porque normalmente en el transcurso de la historia de lo que se llama la hipnosis moderna, a partir de 1843, a través de las investigaciones de James Brown y el neurocirujano escocés, que fue el que le puso el nombre a estos estados de trance de hipnosis, antes era mesmerismo, magnetismo, todo esto, pues lo que se ha divulgado es ese lado circense, ese lado espectáculo, ese lado que vende el hipnotizador, ¿No? como que tiene poderes, como que mira y a través de la mirada ya le está sugestionando, le da una orden, lo controla. Y eso es lo más espectacular y lo que despierta el morbo de la gente y lo que permite que personas pues muy exhibicionistas. ¿sí? Eh, ...quieren salir, quieren ser, eh, participar de ahí de, de ese momento... ...a ver qué es lo que se experimenta... ...el otro se ceba y notizándole rápidamente, etcétera, etcétera... ...y eso es lo que se ha divulgado... ...sobre todo se ha divulgado y ha hecho mucho daño... ...los espectáculos de televisión... ...que es lo que más ve la gente... ...las películas, las novelas... ...y lo que queda en el inconsciente colectivo de la sociedad... ...son esas imágenes estereotipadas... ...pero no saben que desde el origen de los tiempos... ...ha existido la hipnosis como trance... ...como estado diferente de conciencia... Pero desde 1800 y pico, a través de Brain y de otros grandes de la psicología, de la neurología, de la psiquiatría, todos los grandes de la psiquiatría en el último siglo, en Europa, en Europa, Occidente, han practicado la hipnosis. La psicología es lo que es la psicología, la psiquiatría es la psiquiatría, en gran parte a todo lo que le ha aportado la hipnosis. Charcot, Liebol, Bergen, Simon Freud... Eh, ...Carl, eh, Carl Gustallón... Eh, ...pasando está por nuestro premio Nobel de Medicina... ...don Santiago Ramón y Cajal... ...a su mujer para dar a Lula y notizaba, ...a sus clientes, sus pacientes también... ...aparte de los fármacos o lo que tuviera que darle... De, ...de acuerdo a los protocolos médicos... ...trabajaba con hipnosis... ...lo que pasa es que eso no se divulga... ...no sale en televisión... ...no tiene morbo... ...una persona aquí relajada... ...que tú le estás hablando, le estás sugiriendo... ...que esa fobia la va a transformar en no sé qué pues no es espectacular, pero si yo cojo una persona y lo hipnotizo rápidamente y cae al el suelo y lo pongo a cuatro patas y que ladre como un perrito lulú, esto despierta el morbo. Pues el que haga eso va a ser muy conocido, pero el que haga terapia va a ser un desconocido, bueno, porque se hace en la intimidad de un gabinete. Es por eso, por los medios de comunicación y porque a la gente le gusta lo espectacular, lo fantasioso. A la gente le gusta que le engañen. Le gusta que le engañen los políticos, que le engañen los religiosos, que le engañen la, la televisión, la publicidad... Vivimos del engaño, nos gusta. Me gustaría también preguntarte por un tema que es eh, la meditación, el yoga, estados de trance... ¿Eso está muy vinculado a estados hipnóticos? ¿Hay alguna diferencia? Eh, en la primera fase no. Después sí, la finalidad... ...del yoga, del budismo es el nirvana, el samadhi... ...estado superior de conciencia... ¿no? ...que está más allá de lo que podamos explicar... ...conceptualmente intelectualmente... ...pero la primera fase es exactamente lo mismo... ...el doctor William croger gran autoridad... ...en el campo de la medicina de Estados Unidos... ...ya falleció... Pero es un, uno, junto a, a Erickson y a otros, es uno de los clásicos maestros de la hipnosis, utilizada en obstetricia, en fin, clínicamente. Pues él explica, se han hecho investigaciones, y se han el, el yoga, la meditación zen y otros tipos de meditaciones, ¿no? Y la hipnosis. Todos, todos, todos, todas las técnicas son, en la fase inicial, auto-hipnosis. El zen, cualquier tipo de meditación, que, que, lo primero que hace es. ...focalización de la atención en un punto... ...por ejemplo la respiración, se trabaja mucho con la respiración... ...en la hipnosis también se hace eso... ...concentración para alcanzar el darana. ...concentración en yoga, en una vela... El, el, ...practicando el pranayama, el control de la respiración... ...en un punto determinado, dentro o fuera del cuerpo... ...la hipnosis es exactamente igual... ...focalización de la atención en un punto... ...y trabajar mucho con la respiración... ...entonces hay... Hay, ...se sabe científicamente, la Sorbona en París, con meditadores Zen... ...de la escuela de, de Simaru, Soto Zen, han investigado... ...y los correlatos fisiológicos entre la actividad cerebral... ...lo que es eh, la meditación, la fraseología, la técnica, el método que se utiliza... ...se sabe que hay un descenso de la actividad bioeléctrica... ...lo que he dicho antes, se apacigua el corte, se activa el subcorte... ...se entra en estados de receptividad, de concentración... Y estas investigaciones han demostrado, sin lugar a dudas, que todo ejercicio de yoga, de cualquier tipo de meditación, en la fase inicial, es autohipnosis, Además, la realiza uno por sí mismo. Es igual. Me gustaría entrar eh, dentro de la temática que tú más dominas, que es la hipnoterapia. Eh, imaginemos que yo tengo fobia a volar. ¿Por qué a través de la hipnoterapia yo voy a perder esa fobia a volar? Tú tienes, he dicho una manera muy elemental, cada persona es un mundo y había que tratarlo a cada uno. Uno puede ser, porque yo he trabajado con gente que tiene fobias, eh, acrofobia, miedo a las alturas y a volar en avión, sobre todo, y las experiencias pueden ser muy variadas. Por ejemplo, hay gente que no tenía miedo a volar, pero un día eh, viajaban en un avión, ...que ese avión pasó por una tormenta, bueno, lo pasaron fatal, el avión se está zarandeado ...y de ahí le ha quedado un susto, como se dice, un susto de muerte... ...se le ha cre eh, grabado esa experiencia, lo tiene ahí... ...y en cuanto que se aproxima el aeropuerto, entra en el aeropuerto, por asociación... ...le emerge lo que tiene grabado el inconsciente y vuelve a sentir el mismo pánico y tal... ...porque el inconsciente no sabe de ni pasado ni de futuro... El inconsciente tiene grabado algo, imágenes, experiencia, emociones, sensación de terror, de miedo, etc. Y por asociación, en cuanto que entra allí, se dispara. Claro, tú le podrías decir a la persona, hombre, pero eso ocurrió en el pasado, ocurrió en aquel el el avión no le va a pasar a todo el mundo. El inconsciente no sabe nada, se expresa libremente, se manifiesta en el presente, tienes pánico en el presente. Bueno, tienes esa grabación de pánico, estímulo, el avión, el aeropuerto, las voces, los sonidos, respuesta, pánico. Lo que vas a hacer con la hipnosis es desprogramarlo. Crear un nuevo programa, unas nuevas imágenes y una nueva sensación, asociadas, por ejemplo, a cientos o miles de veces que has viajado en avión y has hecho un viaje bueno. A momentos de la vida normal y corriente donde tú experimentas paz, calma y tranquilidad. Se trata de desprogramar esa experiencia negativa y programar una nueva. Esto es cognitivo, esto es muy del ordenador, de, de la idea está la teoría del ordenador. Tiene un programa, formateas el disco duro y creas un nuevo programa, explicado de una manera muy elemental. Me gustaría que entráramos en un, dentro de la hipnosis en un campo que me sorprende bastante, que es el de las regresiones, que en tu caso el uso que le das a las regresiones es para hacer hipnoterapia, para curar alguna fobia o algún miedo, alguna, alguna historia que tenga en la consciencia de la persona. Pero, dicho de una manera mal, es ¿cómo se come eso? Depende del hambre que tengas. Me refiero porque es difícil de, de digerir, ¿no? sobre todo pues para los más escépticos, ¿no? que a través de una regresión, que por lo que yo eh, entendí en su momento, que ahora lo entiendo de diferente manera, ¿no? pero en su momento para mí una regresión era ir a una vida pasada y era como algo más paranormal, más parapsicológico. ¿no? Pero en cambio tú aprovechas eso de acceder a una vida pasada pues para curar, por ejemplo, una fobia. Entonces me gustaría que me explicaras un poco cómo funciona ese mecanismo de la, de la regresión. Primero la necesidad de la práctica, en otras palabras, siempre que alguien se dedique a trabajar profesionalmente, pero, pero de verdad, diariamente, a la hipnosis, la hipnosis de verdad profunda, no una hipnosis superficial, muy clínica, muy por encima, no, no, en profundidad, siempre antes o después hay mucha gente que sin buscarlo, y eso me ha pasado a mí y ha pasado a otra gente, a otros profesionales, de repente te encuentras con que esa persona está entrando en contacto con experiencias que tiene el inconsciente que la persona ni se imaginaba que tenía. Cosas que emergen, escenas, situaciones, películas vivientes, como un sueño, experiencias que pueden ser buenas o malas, pero que salen de ahí. Es como cuando uno empieza a tener un sueño, determinados tipos de sueños... ...raros y extraños que no tienen nada que ver... ...con su entorno social, cultural ni nada... ...pero se ve inmerso en un sueño... ...luego al día siguiente te lo cuenta... ...chico, qué sueño más raro he tenido... ...no sé qué cosas y tal... ...bueno, pues hay muchas que las características de las imágenes... ...parece que no pertenecen a esta vida... ...ah, es una vida anterior... ...pues me he encontrado ahí en París... ...en la época de la Revolución Francesa... ...o yo qué sé, en la época medieval o... ...bueno... ...el que trabaja seriamente... ...haciendo hipnosis con regularidad... ...tarde o temprano emergen esas experiencias... ...emergen esas experiencias... ...el psicólogo clínico ¿qué va a hacer? ...las va a despreciar... ...va a decir que son falsos recuerdos... ...lo saca la persona del trance... ...le dice que son fantasías... ...y le da una explicación la que sea... ...vale, yo lo interpreto como una realidad... ...psicológicamente hablando... ...vamos a ver... ...esta persona ha venido porque quiere tratar un miedo... Eh, ...fobia al agua, voy a contar un caso concreto, miedo del agua... ...una persona, una mujer se estaba preparando para ser azafata... ...en una compañía aérea... ...y había aprobado todas las pruebas, las había superado... ...pero le faltaba una, unos largos de agua... ...una de las pruebas a las azafatas, pues que naden, ¿no?... ...bueno, pues esta mujer tenía fobia, pánico al agua... ...incluso para ducharse en su casa... ...cuando se ponía aquí la alcachofita del agua y tal... ...se sentía mal... ...se sentía, ¿no? una, ...una fobia, un miedo, un rechazo... Y no, ...y no se lanzaba a la piscina... ...no había forma humana... ...entonces vino a hacer hipnosis... ...a ver si mediante la hipnosis... ...podíamos ayudarle a eso... ...yo le estaba haciendo... ...con una metodología clásica... ...siguiendo una serie de protocolos más o menos... ...que siempre se adaptan y son flexibles... ...no hay nada fijo, pero bueno... ...pues por hacer algo así que tengo un ordenamiento para intentar eh, solucionar la fobia al agua, punto, llevándola un poco atrás en el tiempo, sobre todo a la infancia o a alguna etapa de su vida donde hubiera tenido una experiencia con el agua que explicaría la fobia, pues alguna vez has estado a punto de ahogarte, alguna vez has tenido una experiencia que te has sentido morir en el agua o algo, no había nada y de repente es como un shock fuerte, y empieza a alterar su respiración, todos los procesos del sistema nervioso autónomo, respuestas del, del gran simpático, aceleración de la respiración, todo eso, que eso no es fingido, eso se da, pero no, no está al, bajo el control de la conciencia, se altera, y la persona me, me empieza a decir que está viendo que está en un barco, en alta mar, en la época de cuando la conquista española, que los barcos españoles iban a América y se traían el oro, y había unos corsarios o piratas e ingleses que venían y, ataca, y asaltaban a los barcos españoles para robarles el oro. Pues se vio, era una mujer, y sin embargo empezó a verse cómo que era un, un esclavo, un galeote de estos que estaba amarrado allí a los remos, que estaba remando en este barco español y que se ven asaltados por un barco pirata inglés. Entonces la trama que, él ve, que ella ve con mucho dramatismo es que en esa etapa era un... Galeote ahí que estaba amarrado, esclavizado, que le atacan, que destruyen el barco, que lo hunde y que muere en el agua. Y lo, vive, lo revive con mucha angustia. Entonces, teóricamente, ah, podemos decir, esa es la explicación de por qué tienes eh, fobia al agua. Porque en una vida anterior tú moriste en el mar, ahogado. Vamos a pensar que eso es cierto. Eso, si lo interioriza la persona, y como lo estás viviendo, no te lo puedes negar a ti mismo, y eso despierta... Hay una abreación, hay una catarsis, una liberación de las energías reprimidas. Liberar todo eso, que estaba ahí incluso ignorándolo, liberarlo, desahogarlo, y el proceso intelectual de comprender que tu fobia puede venirte ahí, es, surte un efecto liberador. Consecuencia, con, mm, conclusión, la persona pierde miedo al agua, probablemente nunca le guste mucho el agua, pero ya ha perdido el miedo. Se lanza, hace sus largos, aprueba, y yo la he visto más de una vez viajando de aquí de la península Canarias, la he visto muchas veces, ¿no? Nos hemos saludado y tal, y ha perdido. Ah, pero ¿es verdad que en una vida pasada lo ocurrió eso? No lo sé. ¿Es una metáfora, un símbolo, una representación metafórica, una especie de psicodramatización que su inconsciente le forma para que se enfrente al miedo, lo comprenda, lo trascienda, lo supere? ¿Puede que sí? ¿Puede ser cualquiera de las dos cosas? ¿Vidas anteriores? ...o este proceso metafórico, simbólico, en ambos casos es extraordinario, el poder de la mente, para recordar cosas del pasado o para inventarse una historia... ...como decía Jung, el inconsciente, en el inconsciente hay fuerzas que intentan curarnos, sanarnos, el inconsciente es una parte autónoma del consciente... ...tiene su propia inteligencia, su propia energía, su propio ritmo, entonces es una gran sabiduría que hay en nosotros... ¿Qué más da a mí que me importa que sea una invención, que sea una realidad, si lo que ve la persona yo le ayudo a interpretarlo, a interiorizarlo y a solucionar su problema? ¿Dónde está el problema de las regresiones a vidas pasadas? En este caso, por lo que me estás contando, eh, hay algunos, eh, pues vamos a decir, psicólogos que practican la hipnosis clínica, que en este caso hubieran rechazado de pleno el tema de la regresión, ...y en cambio tú sí que lo aprovechas sin plantearte... ...si eso es realmente una reencarnación o no... ...no te interesa, sino lo que te interesa es que... ...haciéndole la hipnosis y... ...haciéndole ver el porqué, reviviendo el pasado y tal... ...consigues curar a la persona... ...sin plantearte nada más. Yo, eh, la creencia de la reencarnación... ...es como la creencia en Dios... ...es cuestión de fe y de cada cual... Eh, ...nadie puede demostrar que existe Dios... ...nadie puede demostrar que no existe... ...nadie puede demostrar que existe la reencarnación... ...pero nadie puede demostrar que no existe... ...es una cuestión de la persona... ...entonces... ...hay gente que me dice... ...no, no, no, yo estoy convencido de que he vivido otras vidas... ...he tenido estas experiencias, incluso en la hipnosis... ...y esto es una vida entera, vale... ...¿para qué te sirve? ...para comprender el porqué de muchas cosas... ...te ayuda a crecer, a ser mejor persona... ...a buscar un sentido trascendental... ...a perder miedo a la muerte... ...me decía Horacio... Eh, ...el poeta latino dice... ...cuando yo muera... ...no moriré del todo, algo de mí me sobrevivirá... ...y Jung, esa etapa final que nos gusta Jung... ...termina diciendo... ...cuando nosotros morimos no desaparecemos del todo... ...proyectamos una especie de diseño, un arquetipo... ...y ese arquetipo contiene lo que es el ser humano... ...ese que parece ser que eso es lo que luego retorno, reencarna... ...es como el chi de un ordenador que luego lo incorporamos... ...que contiene las experiencias de vidas pasadas. ...mira, la psicología que se deje de tonterías y de bobadas porque no es una ciencia objetiva, no puede serlo nunca, porque su propia naturaleza es subjetiva, no se puede demostrar, no se puede pesar, medir la mente, el subconsciente, las ideas, las pasiones, los sueños, nada. Eh, entonces, en el campo de la psicología, y, y repito también el campo de la psiquiatría, está todo por inventar, todo por descubrir. ¿Cómo puedes ...tú mediatizar o condicionar... ...o bajo un prisma muy dogmático... ...o muy doctrinal... ...o muy paradigmático... decir, esto es la realidad... ...y esto son mentiras, estos son falsos recuerdos... Los, ...la psicología oficial, la APA y los psicólogos clínicos... ...están en contra totalmente de la hipnosis regresiva vidas pasadas... ...porque están obsesionados... ...que es una práctica iatrogénica ...y uno preguntará, ¿y qué es eso de iatrogenia, perjudicial para ti? Vamos a ver, yo pregunto una cosa... Yo, yo hago otra pregunta. Todos los psicólogos, todos los colegios de psicólogos de aquí, de Canarias, de Valencia, etcétera, etcétera, de, de todas partes, la APA, todos los psicólogos que dicen que la hipnosis regresiva es una práctica hiatrogénica, ¿lo dicen por qué? ¿Lo han investigado ellos? Porque si ellos no creen y dicen que es una práctica hiatrogénica, se supone que no la practicarán. No la practicarán con sus pacientes sabiendo que es perjudicial. Entonces, ¿por qué lo dicen? ¿Cómo saben ellos que es una práctica hiatrogénica? ¿Cuándo ha investigado la psicología oficial, el psicólogo cognitivo-conductual con sus pacientes, consigo mismo? ¿Cuántos años lleva practicando con cuántos cientos de personas la técnica de regresión a vidas pasadas? Para afirmar categóricamente que es iatrogénica cuando cientos de personas en los últimos 100 años en todo Occidente, profesionales del mundo clínico y del mundo no clínico, están y estamos trabajando con regularidad, ...técnicas de hipnosis regresiva de vidas pasadas... ...y jamás hemos tenido un problema... ...nunca... ...siempre es positivo... ...estoy hablando de un buen profesional... ¿eh? ...yo no digo que no hay algún chalado por ahí... ...que haga alguna chaladura... ...y que... Claro, ...yo sé que lo hay... ...pero también hay una mala praxis por parte de los médicos... ...porque no prohíben la medicina... ...también hay una mala praxis en la psicología... ...en la neurología... Eh, ...en todo... ...hay malos profesionales... ...también hay malos, malos curas... ...pero no vamos a prohibir la iglesia por eso... ¿no? ...quiero decir... ...que eh, cuando hablan y dice que, que ellos utilizan el método científico... ...y que habla en nombre de la ciencia y que la ciencia ha demostrado... ...pero si la ciencia niega eso y no tiene protocolos para hacer regresiones... ...científicamente hablando, ¿cómo van a tener experiencia? Se basan en algunas experiencias de alguien que ha hecho un mal trabajo... ...que ha obtenido unos uno malos resultados y que a partir de ahí se ha divulgado la idea... ...de que la hipnosis eh, regresiva a vidas pasadas es iatrogénica. Eh, Lo peor que te puede pasar cuando haces regresión hipnótica a vidas pasadas, es que no te pase nada, que no recuerdes nada, que te duermas o te aburras y no veas nada. Eso es lo peor que te puede pasar. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Eh, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, desearte mucha suerte en tu estancia aquí en las Islas Canarias y esperemos volverte a ver pronto, pues con muchos más éxitos y muchas más experiencias y muchos más clientes y muchas más conferencias. <ríe> Muchísimas gracias. No me quieren matar a mí a trabajo, Dame un poquito menos, que ya uno va teniendo una edad... Tiene que tomarse las cosas con más calma. Pero muchas gracias. Tiempo de misterio.com En busca de la verdad.